Hola a todos, ¿cómo están? Eh, hoy día vamos a comenzar esta semana eh, compartiendo qué hay de nuevo para la campaña número uno. Antes de comenzar, solo quiero eh, revisar el sonido, que todo esté bien. Y si ustedes me hacen el gran favor de... De este, decirme si se escucha bien o no, pues se los voy a agradecer. Este, bueno, vamos a comenzar mostrando los diferentes catálogos que tenemos. Eh, como ustedes saben, tenemos eh, la campaña número uno, que es la que estamos enviando en esta, en esta semana. Este, de hecho, cerramos con la campaña número uno el martes que viene, así que debemos aprovechar al máximo. Eh, todas las grandes ofertas que tenemos, como ustedes ven acá. Vamos a hablar un poquito acerca de la campaña eh, número uno, de los regalos de última hora, como lo que hay de nuevo, las liquidaciones, recordándoles de que eh, las liquidaciones, o sea, este libro, ya solamente va a aparecer por una campaña más, así que debemos aprovechar, ¿verdad? Bueno, vamos a comenzar primeramente con los libritos que a mí me encanta eh, hablar de ellos. Este, son los especiales de la campaña donde ustedes van a poder ver muchísimas ofertas que están eh, disponibles para eh, esta super temporada de Navidad. Así que vamos a comenzar mostrando... Eh, qué es lo que tenemos donde ustedes van a poder ver más eh, ofertas por menos dinero. Así que, bueno, vamos a comenzar primero. Como ustedes pueden ver, esta super oferta de tres piezas de producto por $11.99. Tenemos también este eh, par de, de, de, de productos acá que está muy bueno, que es un aceite más una crema tamaño bueno por $11.99. Si ustedes ven esta super oferta y le sacan su 40%, ustedes van a poder ver de que sí vale la pena. Esta super oferta por $18.99 está buenísima porque solo esta prácticamente cuesta $20 como ustedes saben y solamente esta cuesta casi los $16 si sí lo compramos por separado. Pero aquí están llevando dos productos por el precio de uno. Así que el 40% de $18.99 para que ustedes más o menos tengan una... Una idea, ¿verdad? De cuánto sería, sería menos 40%, sería de 11 dólares con eh, eh, no, 94 centavos. Así que vale la pena que se le tome mucha importancia. Bueno, Ahora voy a mencionarles este, que vienen ofertas de dos productos por 8,99 y bueno, ustedes pueden ir viendo poco a poco estos especiales que están disponibles en los folletitos. Así que mucho ojo a todas las que eh, les gusta el cuidado de la piel porque viene esta super oferta de 24,99 que son tres productos. ¿Y cuáles son? Bueno, viene la... Uh, eh, la crema para disminuir las ojeras, eh, viene un limpiador y viene una crema reafirmante. Así que esto, eh, por favor, compártanlo, tómenle la captura, tómenle la foto y mándenselo a sus clientes del cuidado de la piel porque esta crema es muy buena, se las puedo recomendar. Vamos a hablar de ofertas y estas ofertas son para eh, nuestras Queridas y queridos clientes, ¿verdad? Como ustedes ven acá, ha llegado una super oferta de un Imari. Por 10 dólares con 50 centavos. También tenemos dos fragancias de caballero por 21 dólares. Así que esta super oferta, tómele muchísimo cuidado, eh, póngale mucha atención, porque aquí es donde el cliente va a comprar más por menos y usted va a incrementar eh, su nivel de ventas, ¿verdad? También tenemos maquillaje. Para las amantes del maquillaje, tenemos maquillaje, dos piezas por 11 dólares. También tenemos lo que son eh, delineadores, eh, este set de desmaquillador, ustedes pueden tomarle mucha ventaja porque vienen los wipes, viene el spray fijador para el maquillaje y viene la crema desmaquillante. Así que ese producto, son tres productos por 10 dólares eh, a precio de mayoreo. Estos son 10 dólares, eh, $10 serían eh, 6 dólares, ¿verdad? Así que mucha ventaja a todas eh, estas super ofertas. Bueno, continuando con lo que tenemos en oferta... Si todavía usted eh, no se inscribe y está viendo este video, pues tómenle muchísima ventaja porque es cuando usted debe aprovechar mucho más lo que Avon tiene para ofrecer. Como por ejemplo tenemos estas ofertas de joyería. Acuérdense, ustedes como nuevas representantes van a tener el 40% nivel de ganancia garantizado durante sus primeros siete pedidos. Así que tómenle muchísima ventaja. Van a poder hacer su, eh, su colección de joyas. Van a poder... Eh, recomendarla, van a poder venderla esta super oferta aquí tenemos dos productos por el precio de uno también tenemos lo que son eh, maquillaje con su brocha por 14 dólares y estas son las ofertas chicas que no podemos descuidar porque estos folletines muchas no le toman ventaja pero es donde vienen más ofertas para nuestros clientes vean, por ejemplo, este eh, paquete de tres productos aquí ustedes lo están viendo son la crema para el cuerpo gel eh, refrescante y humectante para el cuerpo y viene eh, jabón en forma de espuma así que estos tres productos por 15 con 99 más su descuento de representante así que si están pensando en regalos eh, todavía no han pensado eh, algo diferente para la persona tan especial que ustedes tienen pues aquí tienen ustedes eh, producto que pueden ofrecer, ¿verdad? Una colección completa de productos. También tenemos este set, eh, este set de, de piezas, de tres piezas de producto eh, por 13,99, que incluye eh, una lima para los pies, eh, una. Eh, para el pedicure tenemos un bálsamo y tenemos eh, una crema que le sirve para los talones agrietados. Así que esta oferta está buenísima porque son $13,99 y por favor tómele muchísima ventaja, ¿verdad? Así que bueno, vamos a continuar con el cuidado de nuestro cabello y del cuerpo. Aquí donde le decía yo que prácticamente está llevando dos productos por el precio de uno y este es el caso de la crema eh, Moisture Therapy esta crema sirve para las personas que padecen de piel reseca, extremadamente reseca y eh, también viene acompañado de su crema para las manos así que dos productos por $11,99 más su descuento de representante así que bueno, esto está fácil chicas, de, de que ustedes exploren y ofrezcan. Eh, realmente se trata de conocer lo que estamos vendiendo para tener éxito en cada campaña. También quiero mencionarles que en este folletito viene esta super oferta del Faraway, dos piezas de producto. Por 10.50, por última vez están viendo esta oferta a este super precio. Así que, por favor, ahora es cuando tienen que tomarle muchísima ventaja a esta oferta, ¿verdad? También tenemos lo que son los dos y por 24 dólares. Y, y ustedes pueden tomarle también esa ventaja porque hay clientes que le gusta muchísimo este producto. Para los caballeros, tenemos dos fragancias que son las más populares, son unos clásicos, y son lo que es el Will eh, el Country y el, el Black Sweat. Por ahora no está disponible, pero en la siguiente campaña, o sea, dentro de 12 días, esta crema va a estar, estos perfumes van a estar disponibles. Así que, por favor, eh, tómele muchísima ventaja para que usted pueda complacer a sus clientes. Bueno, déjenme revisar si hay alguna pregunta, eh, algún comentario, vamos a ver. Este sí lo hay, si no, pues continuamos. Bueno, también vamos a, a, a mencionar que hay una super oferta aquí, de, se llama eh, tres, eh, tres productos, es un mini kit, ¿verdad? Que, son, que incluye una crema moist therapy, un, un gel de baño, más un bálsamo por 6 dólares con 49 centavos. Así que por favor, eh, tómenle muchísima ventaja para que eh, puedan eh, aprovechar al máximo. Este, esta super temporada, como les digo, de venta. Vamos a ver, permítame un momento. Ok, bueno, vamos a continuar con nuestro siguiente eh, libro y este sí me encanta muchísimo porque se trata de nuestro catálogo Regular de la campaña. Como ustedes saben, tenemos regalos de último momento donde eh, usted puede ofrecerlos, como les digo, mandando una captura a sus clientes para recordarles de las super ofertas que tenemos. Eh, también tenemos, eh, bueno, eh, Productos que están agotándose debido a la gran demanda que tenemos. Y es como, como esto, ¿verdad? Se llaman los stockings que ustedes pueden eh, comprarlo e irlo coleccionando para los niños, para, los, para sus, sus amistades. Este, son bubble baths, son cremitas para las manos. También tenemos joyería de último momento. Bueno, usted puede elegir lo que usted más quiera, ¿verdad? Para regalar en esta época. Les recuerdo, chicas, que si están buscando... O sus clientes están buscando regalos abajo de, de 20 dólares, tenemos esta super paleta de color con colores brillosos. Está muy bonita, solo cuesta 15 dólares. También tenemos colores neutrales. Esta es la que tiene los colores brillosos, como ustedes pueden verlo acá. ¿Verdad? Vienen unos colores muy bonitos, especialmente que tienen ese brillo especial. También tenemos lo que son las sombras con colores neutrales, como ustedes están viendo acá, donde esta sombra usted es eh, para uso diario, eh, usted se siente cómoda, se siente segura de que los colores tal vez no son demasiado fuertes y son los que se identifican con usted. Así que, bueno... Hay mucho que explorar en, en nuestro catálogo, por eso se los quiero mencionar, porque esta campaña número uno es muy importante tanto así de que tenemos que compartirlo, ¿verdad? Con eh, lo que quien más se pueda, con nuestras representantes, con nuestros clientes, para que ellas vean de que también pueden comprar para uso propio. Chicas, les recuerdo de que para uso propio también pueden hacer su orden con el mínimo de 50 dólares en línea en su propia tienda, van a tener envío gratis. Así que por favor aprovechen y no dejen pasar esas órdenes que aunque sean pequeñas las pueden tener y las pueden complacer a sus clientes, ¿verdad? La super paleta de sombras está buenísima, son 66 colores como se los estaba mostrando acá, son 66 colores, eh, vienen colores pastel, vienen colores neutrales, rubores eh, y bueno está pero preciosa, así que ofrezcanla y tenemos la mini colección o mini biblioteca de de este maquillaje donde este es como un librito que viene, ¿verdad? Son tres libritos en este estuche, son eh, sombras brillosas y sombras eh, neutrales y también viene lo que son los rubores, así que por favor no dejen pasar esta oferta. Esta está muy bonita porque uno por el precio, solo son 22 dólares y les trae una sombra, un delineador, una máscara y su bolsita de, de viaje, así que esa por favor... Aprovechen porque está muy bonita, ¿verdad? Así que bueno, si están buscando fragancias para regalar, esta está mejor todavía porque aquí son tres productos por 24 dólares, están disponibles los tres sets. También tenemos... Este, este, eh, lo que son el Will Country, el Black Suit en set, y eso está muy bueno también. Así que hay que aprovecharlo, como también el carrito de colección del Mesmerize. Así que bueno, eso está, pero precioso. Los precios, las ofertas, chicas. Así que ánimo, hagamos esta campaña número uno una super campaña para que comencemos fuerte el nuevo ciclo de ventas y podamos llegar pronto al club del presidente. También tenemos para caballero, eh, tenemos lo que son joyería, reloj, cadena con pulsera y esta super oferta que ustedes están viendo acá incluye cinco productos, bueno, seis con el estuche, ¿verdad? Incluye la Hydrofusion, vitamina C, tiene un suero. Eh, humectante para la piel, tiene eh, la, la crema que sirve para disminuir lo que son las ojeras y viene un lip gloss aparte con su bolsita, como pueden ver acá, por 49 dólares. Así que estas son las ofertas a las que usted no puede dejar, por un lado, porque son más que aumentan el volumen y de hecho el cliente se siente feliz porque recibe más por menos dinero. Así que atención para los chiquitines, todavía están a tiempo de pedir los tres eh, amiguitos eh, como son eh, Elsa, Ana y Olaf, cada uno 39.99 más su descuento de representante les recuerdo de que estos productos están disponibles pero se van a agotar pronto así que por favor tómenle muchísima ventaja, ustedes están viendo también productos para niños que también pueden comprar para uso propio o para regalar ¿verdad? para la familia este, esta, estas bellas pijamas que pueden ustedes eh, disfrutar, ponérselas eh, en conjunto con papi, mami y los niños, y bueno, hacer este una navidad muy eh, divertida, verdad? Compartiendo con ellos, eh, también ustedes, eh, si son tienen niñas de 15 a los 20 años, o usted también se siente con ese espíritu joven, aquí tenemos pijamas, este cómodas juveniles con, con estilos muy bonitos que usted puede, pues, eh, comprarlos y lucirlos o venderlos, verdad? Así que, bueno. Hay mucho en este catálogo, hay mucha joyería, hay mucho donde usted puede eh, aprovechar de ofrecérselo a los clientes. También está esta colección que está bellísima, así que esta a mí me ha encantado. Este es un collar que viene con los aretes, eh, viene para que usted lo combine con un reloj muy bonito y bueno, eh, la, la persona que lo compre o lo venda, pues se va a sentir bien porque el material es muy bonito, eh, si ustedes se fijan son piedras... Eh, son piedras eh, rosadas, no, son, no es un color eh, que, de, que, que sea muy fuerte, sino que puede ser utilizado para un traje eh, blanco, negro, eh, para el color que usted quiera combinarlo, ¿verdad? Así que este, usted decide, pero no deje pasar esta combinación de joyas porque viene solamente para esta temporada. También aquí tenemos productos que son para, eh, para uso personal, como son las fragancias Pasión. Esta, esta fragancia, espero que ustedes se recuerden, viene por tiempo limitado eh, a 20 dólares y viene en esta bonita presentación que es como un arbolito, y bueno, ya lista para regalar, como ustedes ven. Y también tenemos lo que es el haiku, como ustedes lo han visto en campañas anteriores, está muy bonito en forma de arbolito, 20 dólares. Fíjense que como representantes eh, para uso propio, con el nivel de venta de, del 40%, esto se reduciría a 12 dólares a precio de mayoreo, así que yo creo que vale la pena que lo ofrezcamos, que lo compremos, ¿verdad? Que invertamos para tener producto en mano, ¿qué les parece? Así que, bueno, esta parejita de gatitos no pueden dejar eh, olvidado porque están muy bonitos, ¿verdad? También tenemos regalitos a menos de 15 dólares. Este es el caso de esta paleta de color. 15 dólares, eh, ¿verdad? Eh, podría decir usted es muy alto, pero tenemos esta de 13 dólares. ¿Qué les parece? Está muy bonita, con conveniente para viaje, usted la puede utilizar, este, incluso la puede regalar, ¿verdad? Si, si, si es esa la intención, puede regalar obsequios menos de 15 dólares. Y bueno, eso es lo que tenemos en el catálogo regular de la campaña. Tenemos moda, como ustedes ven, eh, vienen brasieres eh, de diferentes colores de todas tallas. Para los clientes, joyería. Tenemos la joyería que ustedes ven. Cada campaña se va actualizando lo que es la joyería. Son nuevos diseños, nuevos modelos. Siempre seguimos apoyando lo que es la lucha contra el cáncer de seno. La salud no puede faltar, chicas, las que hacen dieta, las que hacen deporte. También tenemos los eh, productos eh, eh, nutricionales, ¿verdad?, eh, que, que van a ayudarnos a estar bellas por dentro y bellas por fuera. Así que como ustedes saben, son productos que las comisiones también eh, hacen crecer este nuestro negocio. Y no puede dejar eh, de faltar lo que es la línea de face shop como ustedes pueden ver, un gran surtido de, de, de, de colores para que usted pueda encontrar el que más le guste y el que más se asemeje al tono de su piel. Eh, también tenemos eh, bases líquidas, como usted puede ver, y los precios están accesibles. Entre más mostramos, más vamos a ganar, ¿verdad? Así que, bueno, eh, en cuanto a los correctores de, de, de color de piel, me encantan estos porque están muy bonitos. Hacen que el, el maquillaje se vea más fino con un acabado de porcelana. Y eh, son eh, este me encanta más porque cuando la persona tiene cicatrices de acné, y esto es como un sellador y hace que la piel se vea muy lisita, muy suavecita. Ya con su maquillaje. Así que esto eh, me encanta, de todos ellos me encantan, pero me encanta más este que les acabo de mostrar. Así que bueno, también en el Face, no olviden, tenemos lo que son el rubor y también tenemos lo que son eh, los highlights, que son eh, para darle brillo al acabado de su, de su maquillaje, ¿verdad? Eso está muy bonita la combinación. Son maquillajes compactos muy bonitos. También tenemos dos versiones de lo que son este tipo de labial y lo que es el mate y lo que es el cremoso, ¿verdad? Así que como usted puede ver, los colores vienen muy bonitos para cualquier color de piel así que están pero preciosos eh, pídelos, eh, pruébelos todos y, y usted verá que estará complacida con la calidad del producto, también tenemos los nuevos labiales que hemos estado anunciando también verdad en varios colores y esto está muy bonito porque con un lado usted eh, hace eh, la forma de sus labios lo, lo delinea bien y lo rellena al mismo tiempo que están muy bonitos Si ustedes vienen muchos colores eh, para todo tipo de piel y para a todo tipo de personas con todo tipo de gusto verdad así que compañeras este video es para que tomemos la ventaja de los productos nuevos que tenemos gran calidad de productos y sobre todo que están hechos el 90% de ingredientes naturales así que eh, Estamos eh, con la introducción de nuevos productos y yo sé que a los clientes que tenemos les va a encantar, especialmente a la señora de casa que está acostumbrada a usar aceite de oliva, pues le van a encantar porque viene con ese mismo ingrediente, algunos de ellos, ¿verdad? Así que bueno, la caja A. Esta está muy bonita para las personas que les gusta probar los productos antes de comprarlos. Así que esto se las recomiendo porque vienen los tres diferentes sueros más una cremita de Hydra Fusion. Tenemos la vitamina C, tenemos un suero humectante y tenemos el anti-pollution. Eh, así que esta está muy buena por 10 dólares. Así que a la persona que nos compre eh, 40 dólares saben que ellas califican. Para esa, este, para esa oferta. Bueno, vamos a pasar al demo eh, número 3. Esto, eh, esto es de la campaña, eh, eh, para la campaña número 2, perdón. Aquí donde vamos a encontrar, en la siguiente campaña número 2, vamos a encontrar que todas las... Eh, las cremas anticelulitis, antistrias, este están a 2 por 20 dólares. Así que esa oferta desde ya hay que comprar para tener y poderles ofrecer antes de que salga a la venta. También vamos a tener lo que son este, moda, moda calientita, moda cómoda, este, accesible, los precios están muy buenos. Este, más el descuento de ustedes, yo sé que les va a encantar. Eh, vienen nuevos, de, nuevos estilos, eh, muy juveniles, muy cómodos, que podemos ofrecerle a nuestros clientes, como ustedes pueden ver, ¿verdad? Así que todo esto viene eh, eh, en un futuro ya, eh, en la campaña número 2, pero desde ya podemos ordenar para lucirlos, ¿verdad? Chicas, vienen brasieres sexys, vienen brasieres este, muy bonitos con su panticito, así que ustedes pueden andar preciosas, como pueden ver. Son modas que este, están muy bonitas, ¿verdad? Así que eh, espero de que le tomen mucha ventaja porque eh, todo es con el beneficio para nosotras las representantes y para nuestros clientes, ¿verdad? Colección de joyería nueva, les recuerdo de que estamos eh, estamos eh, se están liquidando muchas muchas joyas para traer más así que tómele muchísima ventaja los relojes a las que coleccionan relojes estos están bien bonitos no están grandes no están medianos ni pequeñitos está es un tamaño normal que usted puede lucir verdad muy bonitos los relojes así que bueno eh, eso es lo que tenemos en el demo eh, número 2 como ustedes pueden ver ya vienen productos que usted puede ir ordenando y tener para esa fecha especial. Este producto que ustedes están viendo acá, que son estos labiales, va, es uno de los nuevos labiales que va a tener la línea fashion Así que vienen en todos estos colores y cada vez, cada campaña van a estar trayendo más y más y más productos. Así que estés pendiente de todo lo nuevo que va a traer eh, Avon, ¿verdad? Ahorita está en plena renovación de productos. Aquí tenemos lo que son estos, eh, que son colores para el cabello, para rellenar eh, el área que se está eh, cayendo un poco el pelo, pero también sirve para eh, cubrir las canas, así que chicas, a todas las que sufrimos por los tintes de último momento y que este, a veces no nos da tiempo de ir al salón, este producto está buenísimo porque sirve para rellenar eh, con este color muy bonito como ustedes pueden ver así que vienen en, en cuatro colores como ustedes pueden ver, viene café oscuro, café claro, eh, un, un color café rojizo y en negro. Así que este es el antes, como ustedes pueden ver, y este es el después. Así que bueno, este es un color color. Eh, temporal, así que cuando usted se lo lava, pues el lógico se cae, pero la saca de apuro en ese momento que usted no pudo ir al salón, ¿verdad? Darse un retoque al color. Así que bueno, también este es otro de los productos que viene de la línea Facial. Y son es, sombras. Vienen muy bonitas. Estos son los colores que vienen de moda. Así que si queremos estar al día con la moda, tenemos que estar al día con todo, ¿verdad? Así que esta es un nuevo, eh, una nueva paleta de color eh, en sombras cremosas y brillosas. Muy bonitas de la línea facial. Realmente hay una revolución de productos ahorita. Eh, nuestra compañía está trayendo productos con el 90% de ingredientes naturales. Así que tomémosle ventaja porque ese es otro de los beneficios que vamos a tener. Siendo representantes de Avon. Este eh, suero que está aquí, que ustedes están viendo, es un nuevo producto también que la compañía está trayendo y este es para aumentar, rejuvenecer, restablecer lo que son eh, el, la textura de la piel, ¿verdad? Así que tomémosle muchísima ventaja. Taja. Y tenemos también una gran oferta que viene de lo que son el Magic One, bases para maquillaje, donde ustedes van a poder comprar y abastecerse para tener y ofrecerles a los clientes. Así que, chicas, viene muchísimo producto, vienen las cremas a new en oferta, así que podemos comprarla, ¿verdad? Hacer nuestra propia colección de productos de cremas para el cuidado de la piel. Y como no pueden faltar las, las muestras, así que tenemos que actualizarnos y pedirlo. Esta caja A, por favor, pónganle mucha atención porque no la pueden dejar pasar. Aquí les va a venir lo que es la crema para el contorno de los ojos, que es la Anew Clinical. Viene una crema de día Anew de la um, Ultimate. Viene la crema de noche Ultimate en tamaño de dos semanas. Así que esta es una oferta que no pueden dejar pasar porque está buenísima. Y bueno, quiero, quiero mostrarles lo que viene más adelante. Así que atención, chicas, porque esto sí les va a gustar. Cada vez Avon se va poniendo más interesante. Y este a mí me encanta sobre todo ir descubriendo lo que va trayendo. Así que hola Analia, gracias, este, gracias por estar conectada. Eh, Francesca, hola, gracias por estar conectada. Eh, estamos haciendo la presentación de lo que viene hoy en campaña número uno, así que compártanlo con el resto de sus equipos para que este cierre tengamos una super campaña, ¿verdad? Y bueno, vamos a continuar con el demo de la campaña número tres. Y aquí, por favor, tómele muchísima ventaja porque vienen productos donde nosotros vamos a... ...a poder hacer crecer este negocio, ¿verdad? Vienen en, en oferta eh, los lip tattoo, los eh, lip gloss regular que conocemos, más los labiales. Esto, la, la intención de estos libros es para que sepamos qué es lo que viene más adelante... ...y que podamos irlos mostrando y agarrar pedido por adelantado con los clientes, ¿verdad? Porque hay veces que ellos quieren las cosas y, y vienen más adelante, pero mostrándolo, ya hacemos una listita... Eh, y ya sabemos qué es lo que el cliente va a querer, y nosotros tenemos esa venta lista para la siguiente campaña. Así que mucho ojo con estas eh, cosas que vienen, ¿verdad? Bueno, hay eh, eh, ahorita una gran temporada de colores, una gran temporada de promociones, y esta temporada va a ser eh, dirigida al color rosado. Como ustedes pueden ver acá, va a venir lo que son rubores, rubores, eh, en, en esta presentación está muy bonita, como pueden ver. Eh, a mí me encanta el color rosado es, en, en cuanto al maquillaje. Y hay algunos de que están bien, eh, bien prácticos. Déjenme ver si tengo alguno acá. Sí, tengo uno acá. Por ejemplo, ese que estoy mostrando ahorita. Déjenme abrirlo y déjenme mostrárselo ya en, en, en, en la realidad como es para que ustedes vean. Como ustedes pueden ver acá... No sé si lo puedan ver. este Aquí los colores son muy bonitos. Esta es la presentación que trae Muy bonito, muy delicadito. Así que esto, por favor, ordenenlo, porque yo sé que lo van a vender. Eh, a mí me encanta. Imagínense cuando lo abre, eh, viene ya esta presentación como una rosa muy bonita, ¿verdad? Bueno, continuando con, con los productos que van a venir de nuevo, también van a venir lip gloss en forma... De, de estos pequeños ice cream. Si ustedes conocen a chicas eh, entre los 15, entre los 20, incluso hasta los 25 años, a ellas les gustan este tipo de cositas este, y le pueden tomar mucha ventaja, ¿verdad? Porque está muy bonita la presentación. También en forma de anillo, este, Janine estuvo enseñándolo en esta semana, este esta presentación de libros, está muy chistosa. Eh, yo los he visto en, en forma de dulce, ¿verdad? Sí los he comprado, pero ahora estos son libros en forma de, eh, en forma de dulce, ¿verdad? Este, en forma de anillo, están muy bonitos, muy chistosos. Los pueden ofrecer ustedes, eh, pues como les digo, a las jovencitas o a las mamás para que se los compren a las jovencitas, ¿verdad? Así que bueno, el Día de los Enamorados ya se está acercando. El demo de la campaña el número 3, este trae producto para eh, el Día de San Valentín. Viene este estuche muy bonito, donde viene lo que es la carterita, el, el perfume tamaño viaje, más el perfume tamaño normal por 27 dólares. Así que esta súper oferta, eh, no dejen pasarla porque... Porque está buenísima. Y, bueno, para el hogar no pueden faltar lo que son las velas aromáticas. También viene en una nueva, en un nuevo diseño. Hay que tomarle que ventaja. mucha ventaja en campaña en campaña el número 3, viene un surtido nuevo de productos. Como les digo, cada demo trae un producto nuevo. Así que eh, viene of este, diferentes jabones. Para lavarse las manos. Viene este que es eh, Fruit Passion, está muy bueno, muy rico, muy bonito. Este va a estar disponible ya muy pronto también. Viene este otro que es eh, de Grapefruit, ¿verdad? ese también está muy rico, se ve muy rico. Y viene este otro con diseño... Eh, pues con aroma a limón, ¿verdad? Así que como ustedes pueden ver, los productos que están viniendo están muy buenos, los diseños están muy bonitos y muy atractivos especialmente, ¿verdad? Los precios están accesibles, chicas, así que es cuestión de ir eh, compartiendo con nuestros clientes para que ellos vayan viendo qué es lo que viene. También aquí tenemos lo que son las nuevas mascarillas. ¿verdad? Esto es de la línea Shop están muy buenas así que estas sí se las puedo recomendar mi niña las está utilizando y le han encantado y bueno, en este demo van a venir todas las fragancias de caballero en oferta, así que aquí pueden tomarle mucha ventaja, así que mucho ojo, sea para uso propio o sea para venta, ustedes pueden tomarle ventaja al estar comprando del libro del demo, porque ustedes lo van a poder hacer, ¿verdad? Así que si quieren comprar lo que es el cuidado de la piel a un precio menos. Aquí ustedes tienen su 30% de descuento o un 50% de descuento según el tamaño de su orden o según el nivel de venta que usted tenga. Así que les recuerdo que ahorita vamos construyendo nuevamente lo que es eh, el ciclo para llegar al Club del Presidente. Así que tenemos que tomarle ventaja a todo el material que tengamos para hacer crecer nuestro negocio. ¿verdad? Así que aquí, bueno, muchas ofertas. Y aquí vienen las cremitas para las manos, eh, de, la, de, de, de estas que vienen alusivas a lo que es el día de San Valentín. Muy bonitas, este, a mí me encantan. encantado. Las rosas me hacen como pensar como regalo, como más para el día de la madre, ¿verdad? Porque pues a nuestras mami les gustan los aromas que no son tan fuertes y que no son muy florales, pues esto está bien rico. Eh, este libro, el demo, este lo he dejado de último, porque ya campaña 1 y 2 son las últimas campañas en que vamos a poder tomarle ventaja. Así que, por favor, revísenlo. Hay ofertas buenísimas. Aquí este, vienen productos que en un tiempo fueron caros y ahora están rebajados. Vienen con el 45% de descuento hasta que duren las existencias. Es el 45% más su descuento de representante. Así que mucha ventaja. Por ejemplo fíjense ustedes que si a ustedes les gustan estas camisetas vienen a $7.99 más su descuento esto costaba $14.99 así que pues tómenle muchísima ventaja viene moda que ya eh, esta fue la temporada que, que estuvo en, de, en, en la primavera y en el verano así que todavía pueden tomarle ventaja, vienen a 12.99 más el descuento, así que puedo, pueden tomarle la mayor ventaja, el mayor beneficio porque ya es la última vez que sale este libro Campaña 1 y Campaña 2 ya no va a existir el outlet, así que eh, de aquí en adelante, así que Campaña 2 va a ser el final de estos libros y aquí viene lo que son la, la, la colección de joyas que hemos tenido durante el año, así que tómenle muchísima ventaja porque aquí pueden eh, eh, agarrar más por menos, ¿verdad? Eh, maquillaje con el 60% de descuento. Chicas, eh, estas son las más vendidas y vienen a un super pero precio vienen a 5.99 más el descuento de ustedes ahora es cuando tenemos que abastecernos de este, estas son las perlitas que dejan un acabado como entre rosadito y bronceado, así que esta por favor ordenenla, no dejen de pedirla porque ya no va a salir, verdad, así que también tenemos lo que son las bases de maquillaje vienen, están disponibles en todos los colores y miren los precios 3.99 valía 12, vienen a 3.99 más el descuento, así que Ahora más que nunca a tomarle ventaja a estos productos. Por eso lo dejé de último, para que ustedes vean que todavía pueden comprar. Viene lo que es maquillaje con un 70% de descuento. Y bueno, aquí tenemos para el cuidado de la piel, como ustedes ven, ¿verdad? Así que esa es la intención de dejarlo de último. Así que a todas las que hacemos canastas para vender, o a todas las que compramos para poder tener, imagínense, vienen las cremas perfumadas del Little Red Dress por $3.49 más su descuento. Así que eh, tomenle ventaja, eh, pueden comprar la parejita o solo la crema, hacer un arreglo muy bonito y venderlo, ¿verdad? Así que el precio regular de cada crema son $10 al, al comprarlo por separado. Aquí ustedes lo están comprando a $3.99 más su descuento. Así que eh, este también este de perfume salió para la primavera. Donde venía eh, el perfume, la crema y el, y el perfume de tamaño viaje por 19,99. Si usted tiene el 40%, este producto le sale en 12 dólares. Así que a, a comprar, a hacer su campaña número uno, la mejor, para que podamos aumentar pues, eh, las ventas y pueda aumentar las ganancias. Y. Pues esta fragancia, ya para terminar, es la de Marc que todavía está disponible a $7.99 más su descuento. Así que, chicas, esto es lo que les tengo para este, esta presentación de la campaña número uno, que ya se está enviando, y el cierre, ya ustedes saben, es el martes que viene, así que por favor compartamos este video, eh, hagamos que nuestro equipo se despierte, que ha, haga, haga su orden, y que pueda, este, en especial nuestra representante, incrementar sus ganancias, porque esa es la finalidad de este video, para que ella pues, pueda estar satisfecha de su esfuerzo. Así que gracias por ver el video, espero que lo compartan y me dejen su comentario. Si les gustó o si quisieran mejorar algo más, pues se les acepta. verdad Así que que tengan una muy buena semana a todas y gracias por haberse conectado a las que lo hicieron y gracias a las que lo van a compartir. Bye.